2020 e inicios del 2021 han sido tiempos muy difíciles para el mundo, mas la palabra viva de Dios no estuvo presa, sino que corrió y corrió, siendo sembrada en multitud de corazones. Hoy con regocijo, vemos que los campos blancos están y la mies está madura. ¡La cosecha está lista! Te invitamos este sábado 27 de marzo, a nuestro servicio de bautismo en agua. ¡Aleluya! Este glorioso evento se realizará en doble horario, 9 de la mañana y 5 de la tarde. Ven al campamento Betel y gózate con nosotros de la victoria que alcanzaron nuestros hermanos. ¡La cosecha está lista! ¡Te esperamos!